Como lo habíamos anunciado a un inicio, pues es importante que usted conozca que ahora existen productos que son realmente naturales, son 100% naturales, productos veganos para nuestro cuerpo. Podemos encontrar desde cremas corporales, incluso podemos encontrar shampoos, desodorantes, cremas faciales, entre varios aspectos. Pues todos estos detalles los conoceremos a continuación, además de un importante taller que también estará ayudando, estará beneficiando de cierta manera a un hogar, a un albergue, de animales, específicamente me refiero a PLAP. Pues estos y otros detalles, a continuación junto a Estefanía Asturizaga, quien es la creadora de Green Beauty. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto que nos acompañes después de tanto tiempo. Muchísimas gracias más bien por estar con nosotros y sí. siempre es un placer informar acerca de estos productos, sobre todo que no dañan y no hay que hacer algún tipo de pruebas con animales. Sí, exacto. ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por, por el espacio y eh, bueno ahora hoy quería un poquito comentarles por el tema de cuidado corporal ¿no? que a veces nos enfocamos mucho en el rostro y nos olvidamos de, de lo del lo cuerpo ¿sí? sobre todo en climas fríos como la paz ¿no? que como estamos cubiertos digamos no, no le ponemos tanta atención al, al cuerpo ¿no? pero igual digamos necesita hidratarse exfoliarse y protegerse del sol uh -huh. ¿no? igual igual que el rostro sí. Y además que siempre eh, nos estás ofreciendo productos para varón, productos para mujer, incluso para bebés Para también, bebés, sí, ¿no? exacto. Y aparte, sacando de lado, no que son uh -huh. productos naturales, el aroma. Que tiene porque uno mucho uh, en muchas ocasiones al comprar uno de estos productos lo primero que hacemos es oler Exacto, y estos huelen sí. tienen un olor que es como para comer son, claro son bastante. Perdón, ¿lo voy claro, a abrir? claro claro son bastante fuertes digamos el tema de olores porque es la materia prima tal cual digamos ese es un exfoliante de café y tal cual tiene café digamos sí, ¿no? café sí, en sí, entanto, se siente. Eso, por eso es, es que es bastante fuerte el tema de, de olores ah. o aceites esenciales con eso también se le da eh, digamos aroma a los productos pero no Nada de fragancias sintéticas, ¿no? O aromatizantes, nada de eso, que son bastante tóxicos. ¿no? Esta... Tiene un olor delicioso. Exacto, una esa es una crema de café también, porque el tema del café es que como tiene cafeína, es súper bueno para el tema de circulación, para piernas hinchadas, celulitis. Ah. Entonces, por eso es que como que se usa mucho el café en cosmética natural para el tema corporal, ¿no? Tiene esos beneficios para, para el tema de que estaba comentando. A las mujeres, ¿no? Que estamos todo el tiempo con tacos, Exacto. o a quienes también tienen que trabajar bastante horas para pie, ¿no? Exacto, entonces esto sería claro, ideal. ¿Llegar porque... a tu casa? Y te hidratas, ¿no? Ajá. Y a la vez que es terapéutico también, ¿no? Ayuda con esos, eh, con el tema de piernas hinchadas. Este, esos es, eh, son sales de baño relajantes, ¿no? Eh, ¿Cómo se utiliza? Ese es para el... Son como dos cucharas en la tina, si es que uno tiene tiene tina en su casa, y si no tiene tina en su casa, se pone simplemente una cuchara y remojar los pies ¿va? en un bañador, por ejemplo. Naranja. Naranja, ese, naranja, sí. Ese tiene full naranja, ¿no? Entonces, y tiene magnesio, son sales de magnesio, que el magnesio ayuda mucho al tema de eh, dolores musculares, desintoxicar, calmar, es bastante terapéutico el magnesio, ¿no? Es un mineral. Ay, además que huele muy rico. Huele, tiene, sí. sí ¿se, bastante, comer? ¿se puede Se puede, se <risa> puede, solo que ese sí es un poquito laxante, entonces no es como que recomendable comer. Y ese es un eh, jabón corporal y facial también puede uh -huh. ser, porque es súper suavito. Ese tiene leche de avena, ese tiene arcilla, tiene manzanilla. Entonces, eh, también se lo puede usar en el rostro. No hay ningún problema. ¿no? ¿La avena para qué? ¿Qué, qué es? La avena es súper bueno. indicada para pieles muy sensibles, bebés, niños, eh, y es muy calmante. ¿no? Cualquier irritación eh, ah. ayuda a calmar, dermatitis, eh, ¿no? Para todo tipo de pieles indicada, pero sobre todo para las pieles es mucho más sensible. La avena. Es bueno, entonces la avena, ¿no? dice bueno, en realidad que es bueno para... Sí, para, para, para muchas cosas. ¿Este? Ese es un aceite para el tema de tratar y prevenir estrías, ¿no? entonces Entonces, eh, tiene una consistencia más más grasa, ¿no? Justamente que busca hidratar la piel eh, con la piel a la que tiene estrías, ¿no? Que ¿Y apena, cómo se aplica? Eh, en el área afectada, ¿no? Dando masajes y se deja absorber. ¿Y listo? ¿A cualquier hora? A cualquier hora, no hay problema. Una ¿Cómo vez es en al el día? cuerpo? no ¿Cómo es en el cuerpo? Sí. Puede ser en la mañana y en la noche, ah. nomás, ¿no? Así es más, más efectivo. Ah, perfecto. Y siempre estás con nuevos productos, ¿no? Eh, Cada que nos visitas tienes ahí estoy novedades, tienes algo nuevo. Exacto, exacto. Sí, justamente hablando de novedades, había traído eh, estas barritas hidratantes eh, que no necesitan eh, envase, ¿no? Son barritas hidratantes corporales, sólidas, vienen en formato sólido y no necesitan ningún tipo de envase, ¿no? Ningún tipo de... de, de de, de, para generar basura, por ejemplo. ¿no? Entonces, son súper ecológicas estas barritas. A medida de que uno la va colocando, eh, hace contacto con la piel, es cuando va funcionando funcionar, o sea, se va, sí, se va derritiendo y el, el claro, y ahí se va hidratando la piel, digamos, ¿no? Eso sí. Esto, eh, ¿cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, te demora hacer las barritas? Eh, no, toma tanto tiempo, es como de un día de la noche anterior para el día siguiente ya están listas porque simplemente tienen que solidificar, ¿no? tienen uh -huh. que tener la consistencia sólida eh, y ya, no, no necesitan más, más tiempo. Tienen un aroma sí. delicioso que son como para son potentes, sí <risa> Y ese es como es que, que, que el mousse hidratante eh, como que eh, tiene los mismos ingredientes que estas barritas, solo que se viene en, ¿no? en, en pote y es una manteca hidratante corporal y se usa súper poquito porque igual es como bastante grasa para pieles más secas, ¿no? Que no necesitan eh, que necesitan extra hidratación, ¿no? digamos esto se podría colocar en la noche, que en haga efecto y pues al día, siguiente, al día siguiente ya tienes la, la se piel asea. y y como es una manteca super super hidratante, te dura la hidratación uno o dos días si sí, tu piel sigue hidratada. ¿Y no cuán, cada cuánto tiempo, por ejemplo, tendría que uno ponerse o colocarse este tipo de producto? Todas las noches no hay ningún problema, ¿no? Sobre todo en La Paz, que es el clima es un poco seco. más seco acá. Y si no, luego de la ducha, luego que si no se baña, también puede aplicarse. ¿Y estos productos también pueden colocarse de manera diaria o tendría que ser alguno ca eh, cada cierto tiempo, día por medio o cada semana? Eh, esto sí, el exfoliante, este. cada el exfoliante no es necesario todos los días, ¿no? Es decir, cada 10 días se pues, exfolia el cuerpo más o menos aproximadamente. Ese no es necesario. Y esto ya días. está listo para sí, utilizar. Ese ya, está ya está mezclado, listo. ya está todo. Todo. Sí, ese ya está listo para utilizar. Es sacar y colocar. Y colocar y dejar actuar, ¿no? Siempre, uh -huh. todo lo que es natural, hay que dejar que absorba y actúe el producto y luego retirar. Ese sí se retira con agua en la ducha, ¿no? Ese es para la ducha. ¿Uno, digamos, podría dormir con esto? Eh, no, no. Ese, ese no, ese no, ese no, porque como es un exfoliante, necesita ser, eh, digamos, eh, ¿no? eh, retirar con agua. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo antes de la ducha uno tendría que colocarlo? Eh, digamos, uno se coloca en piel húmeda, los exfoliantes igual siempre se aplican en piel húmeda para que se prendan a la piel, uh -huh. espera uno 10 minutos y lo retira con agua fría, es ideal para el cuerpo, ¿no? Porque estimula la circulación, cierra los claro. poros, tonifica, el agua fría es súper bueno para el, el tema corporal. Eso sí. Ahora, tú que estás siempre participando en diferentes eh, ferias, eh, talleres, capacitaciones, entre varios aspectos que también es eh, a, a, muy requerido por parte de la gente, ¿haces a pedido también? Claro, e sí. ¿Enseñas sí, sí. cómo se hace? Hemos hecho, hemos hecho, mm. he hecho varios talleres entre septiembre y octubre para que la gente aprenda a hacer sus propios productos, personalizarlos, claro. ¿no? No, no, ¿no? No a todos les hace bien el mismo producto, ¿no? Sí, se han hecho, ¿no? Eh, eh, hemos digamos, acabado en octubre con esos talleres y ahora tenemos el sábado el último taller del año ¿no? ese, sí, ese va a ser el... y en este taller que es el último del año también se tiene planificado poder ayudar a este albergue, Exacto. a Platos sí. es un evento más que todo solidario ¿no? para Platos porque eh, el lugar donde se va a realizar este taller, que es el restaurante Aguacate en San Miguel, uh -huh. es un punto de venta solidario que todo el año funciona a favor de ABLAB. ¿no? Entonces, todas las ah, ventas de ese lugar yeah. van para ABLAB. Y hemos, estamos haciendo este taller en ese lugar justamente para que la gente pueda conocer los productos, ¿no? eh, digamos, se informe un poco más por el, el tema de cosmética natural, cómo usar. Entonces, van a poder probar toda la línea facial eh, y la línea corporal también el sábado. Perfecto Ino, y no y además que se están realizando actividades que son importantes, cuidando a los animales, eh, a la salud también del ser humano y colaborando con este albergue. Y como siempre es un gusto que nos acompañes tenerte con nuevas novedades que realmente tienen un aroma delicioso y, y que... Es importante que nosotros también podamos utilizarlos, tomando en cuenta que son 100% naturales. Sí, exacto. Son 100% naturales que hasta se pueden comer. <risa> sí, yo ahorita Eso creo sí. que voy a comer. ¿A las 9 entonces el de 9, de 9 y media a 11 y media este sábado. Perfecto. Sí. Muchas perfecto. gracias. A ti, Lorena, muchas Espero gracias. Espero tenerte gracias. pronto. Sí, sí, claro, voy a estar volviendo con más novedades. Muy bien, muchísimas gracias. gracias. Como siempre, un gusto.